Don Carlos, muy buenas tardes, bienvenido, y de verdad, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Eddie, muchas gracias por la invitación, un gusto participar en su prestigioso medio, y bueno, aquí estamos para absolver las consultas pertinentes. A ver, empezaremos por esto que están, eh, de pronto tal vez puede ser reiterativo. ¿Cuáles son esos bonos, viceministro, que nos están llegando a la población en primera instancia? Bien, el, el primer bono que se instauró en el país es el bono canasta familiar. Este bono eh, tiene un universo de 1.200.000 personas. Los grupos que fueron tomados en cuenta para este bono de 400 bolivianos por persona fueron las personas que perciben una renta dignidad, pero que no reciben una jubilación. Eh, también las personas que forman parte del bono Juan Azurdui y la, los discapacitados ¿no? entonces todo este universo de personas son alrededor de 1.200.000 personas como estas personas ya están registradas en los diferentes bonos que se les cancela anteriormente eh, fácilmente lo cobran cuando cobren sus bonos respectivos con su, o con su carne de identidad ¿no? el segundo bono que se creó Hace también unos 15 días fue en primera instancia el bono familia, este bono familia que era asignado a los niños que estaban inscritos en el nivel inicial y nivel primario de educación. Así comenzó este bono, pero a medida que la crisis del coronavirus fue avanzando más, se tuvo que ampliar obviamente el tiempo que vamos a estar eh, en cuarentena, entonces tomamos en cuenta al siguiente grupo de estudiantes que fue el grupo de secundaria y la presidenta Yanine Áñez el día de ayer extendió para los estudiantes también de los colegios privados, esto antes era solamente para los colegios fiscales, entonces el universo al cual va a llegar el bono familia va a ser aproximadamente de 3.200.000 euros Personas ¿no? que cobran, obviamente, todos los estudiantes que estén en el nivel inicial, primaria, secundaria, desde eh, eh, ya sean en, el, en el colegios fiscales o en colegios privados. Esto se empezó a cobrar, a pagar, mejor dicho, desde el día de ayer, 15 de abril. El día de ayer tuvimos un reporte aproximado de eh, 80 mil personas que cobraron el bono. Hoy día tenemos alrededor de las 90 mil personas que fueron a cobrar el bono. Y para cobrar este bono, obviamente, el requisito es. Que el niño obviamente sea estudiante, que el padre o apoderado, padre, madre o apoderado, vaya con la libreta del estudiante de las gestiones, las últimas tres gestiones. Cualquiera de las tres gestiones sirve, ya sea del 2017, 2018 o 2019, sea en original o una fotocopia, pero que sea legible, principalmente el código RUDE, que es el requisito indispensable para que se les pueda pagar este bono familia. Y el tercer bono, que también fue lanzado por la presidenta el día de ayer, es el bono universal. Este bono universal eh, tiene como beneficiarios a un universo aproximadamente de 4 millones de personas. Son todas las personas que no perciben ningún salario ni en el sector público ni en las entidades privadas que no tienen eh, ninguna renta jubilación que no han sido tomados en cuenta o que no han sido o que no les han llegado no les han alcanzado en los anteriores dos bonos entonces el universo total de personas que se benefician con estos bonos son aproximadamente 8.400.000 personas Bien, muchísimas gracias por esa explicación, viceministro Sin embargo, las consultas que hemos recibido durante todos estos días, preocupación particularmente de la gente que es discapacitada, gente que es discapacitada y gente que también es mayor de edad, que de pronto no tiene, en este caso, el, el bono, eh, en este caso, dignidad, y menos el tema de la canasta familiar. Por diferentes motivos no los no los han explicado, pero ¿cómo puede acceder estas personas a ese bono viceministro Bueno, las personas con discapacidad son se registran en los municipios todos los que están registrados y reciben un bono de discapacidad eso es que se pagaba anteriormente no porque ya estaba reglamentado por normativa en anterioridad entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido de esas bases de datos de todos los municipios, hemos consolidado toda esa información y eh, los hemos habilitado para que puedan ir a cobrar a la banca, obviamente de la misma forma que cobran su bono de discapacidad, eh, su, el bono de, de la canasta básica, ese es el bono de 400 bolivianos por persona. Simplemente con su carnet de identidad pueden apersonarse y cobrar el bono canasta básica. Eh, eh, eh, esto va a comenzar recientemente, sí, a partir del 30 de abril, si no me equivoco, porque se estaban consolidando todas las bases de datos de los 340 municipios de todo el país. Qué importante lo que nos dice usted, viceministro. El 30 de abril, recién entonces, se va a pagar este bono de la canasta familiar. Familiar ...y el bono de la discapacidad a estas personas que tienen algún tipo de discapacidad a partir del 30. O sea, eh, sería en vano que vayan, por ejemplo, hoy día, mañana, la próxima semana, porque eh, se está pagando primero el tema de los eh, del bono familiar, ¿no es cierto, viceministro? jubilados que tienen obviamente su renta dignidad y se les asigna también el bono canasta... ...a este grupo que ya tenía la información consolidada... ...obviamente la gestora, ¿no? Porque se lo hacía anteriormente a través del CENACIR. ...y también de la misma manera va a ser bueno, Juana Aires... ...finalizando el mes de abril... ...que se les hará la cancelación, ¿no? Con toda esta información consolidada... O ...algo que hay que dejar claro, Eddie ...es de que se tienen 90 días para cobrar el bono... ...no es que necesariamente tienen que estar todos el día 30... ...o la primera semana aglomerándose en, la, en, la, en las entidades bancarias... Primero hay que precautelar pre la salud, cuidarse, más que pensar en ir de primero a cobrar el bono, los recursos alcanzan para todos, por eso se los ha considerado en todo el universo de, de beneficiario. Entonces, a partir del 30, tenemos 90 días para poder cobrar el bono. Y las personas que muchas veces me han preguntado también, no se han podido inscribir todavía, ya sea discapacitado o anasurduis, tienen los 90 días para a, a inscribirse cuando se vayan regularizando las actividades, ya sea del CEGIP o de las entidades donde hacen los registros respectivos. Y una vez registrados se personas a cobrar el bono sin ningún problema. ¿Eso significa que el bono va a llegar sí o sí a estas personas? aunque no estén todavía registradas. En estos 90 días, cuando ya tengan la posibilidad de registrarse, ellos van a percibir aquello, viceministro. Así es, van a percibir el bono. Muy bien. A ver, hay también otras preguntas que me han llegado y es importante esto también. A ver, dicen, eh, yo soy una persona de la tercera edad, pero tengo una niña que está en primaria. Yo he recibido el, el, mi bono y el bono de la canasta familiar. ¿Puedo cobrar el bono del, del niño, esos de, de, de 500 bolivianos viceministro? ¿Es la sí, también le corresponde porque es al niño al que está consolidándose para que perciba estos bonos de los 500 bolivianos ¿no? Pero es el apoderado quien va y lo cobra. O sea, el apoderado, no el papá. Sí, el apoderado es ya sea el padre, madre o el tutor, ¿no? Ah, bueno, eso es importante, eso es importante. Ahora, sí, eso está registrado de todas maneras en el RUDE, cuando uno va e inscribe a sus hijos en el colegio, el apoderado siempre se lo registra también junto con el hijo. Ajá. A ver, vamos a leer algunas preguntas antes de irnos a las consultas vía teléfono. Aquí dice, mi pregunta es, el ministro de Finanzas nos da más trabas para el padre de familia con el requisito de la libreta si cuando con el número del carnet de identidad del estudiante mediante el CIGED muestra el número de RUDE de cada alumno. Entre ayer y hoy, en algunas entidades bancarias, no quieren recibir la libreta en fotocopia. Ahora cerca de un banco no hay fotocopias para entregar. Cómo dice una fotocopia del carnet de identidad del padre, la fotocopia de la libreta. Por favor, estas preguntas son muy importantes y quisiéramos como padres de familia respuestas del propio viceministro, me dice este vecino, por favor, viceministro. Bueno, no es que se le ponga traba, ¿no? Lo que pasa es que la única forma de que se pueda conseguir la base de datos de beneficiarios es a través del código RUDE y la única forma de verificarlo no es con el número de carnet de identidad sería en vano querer cruzar el carnet de identidad para poder conseguir el código RUDE esto es una información falsa que de repente le han dado al vecino en el banco el, el CEGIT no tiene ninguna cruce de información con los códigos RUDE entonces, la base de información es a través del Ministerio de Educación y es por eso que se necesita de las libretas de los estudiantes. Y más bien se ha ampliado de tener cualquiera de los tres últimos años, 2017, 2018 y 2019. Ajá. Bueno, acá tengo otro mensajito, viceministro. Me dice, ¿cómo tenemos que hacer para reprogramar los créditos para que, para que los podamos pagar después en seis meses? Bueno, esta otra política que se ha trabajado a través de la banca que es el diferimiento de pago eh, hay que apersonarse evidentemente a su entidad financiera ya de por sí los bancos los meses de abril, mayo, junio no van a cobrar los créditos ni capital ni intereses porque eso ya está dictaminado por decreto supremo la banca está obligada con esto al margen de que se apersonen o no las personas no les van a cobrar sus créditos pero hay que ir a la banca para ver si es que no le van a ampliar el paso, el, el, los plazos, porque hay algunos bancos que han decidido optar por mayor cantidad de tiempo, eso tampoco le implica incremento de cuotas, ¿no? Bien, a ver, tengo acá otra pregunta también que me está llegando, viceministro, ¿No? si nos permite, por favor. Es una es una ¿No? joven madre que tiene una hija de 17 años que, que ya cobró los 500 bolivianos, Dice el bono, pero los, los 500 ya no le sirven porque pagó el alquiler. Dice también si podría acceder al bono universal. No, los estudiantes que ya recibieron el bono familia no perciben el bono universal. El bono universal es exclusivamente para personas nacidas en Bolivia mayores de 18 años y que obviamente no perciben el bono familia. Pero la mamá puede sí recibir, porque ella dice que ya cobró un, un bono, es en este caso del bono de la canasta, eh, bono familia más bien. Sí, la mamá cobró el bono familia por ser la apoderada, ya queda inhabilitada para cobrar el bono universal. O sea, no va a cobrar, viceministro. No, ya cobró ella el bono de familia, no le corresponde el bono universal. Muy bien, a ver, vamos a habilitar, permítame, viceministro, unos dos o tres llamaditos. Quiero que sean concretos. 90 59 hemos eh, estado leyendo mensajes que nos han llegado a través del WhatsApp. Entonces, damos eh, prioridad también ahora a los vecinos que nos están llamando permanentemente. Don Celestino, por favor, si está sintonizándonos, también puede llamarnos. 224-90-59. Eh, viceministro, una puntualización, una puntualización. Para las personas con discapacidad se va a pagar recién, junto al bono de la canasta familiar, recién a partir del 30 de abril. Sí, el bono de la canasta familiar recién se les va a poder cancelar a partir del 30 de abril a las personas con discapacidad que perciben el bono de discapacidad. Es distinto el bono de discapacidad al bono de la canasta, no están amarrados pero a partir del 30 de abril se habilita el pago del bono para este sector de discapacitados. Acá tengo otro mensajito, viceministro, dice, eh, los, las personas con discapacidad que están habilitadas para cobrar el bono de la, de la alcaldía municipal, grave y muy grave, ¿cobran el bono canasta familiar? Me pregunta este vecino. Sí, cobran el bono canasta familiar al estar inscrito y habilitado en su bono de discapacidad. Muy bien, tengo llamado telefónico. Buenas tardes, ¿con quién estamos en línea? Por favor, su pregunta muy precisa, por favor, el viceministro. Muy ¿Con bien, quién tengo bien. el gusto y de qué barrio me llamo? Muy bien, Don Edi, Marcos Rodríguez de Alto Pura Pura. Muchas gracias, Don Edi, por la, el servicio de ayer. Hoy día llegó el camión. Muchas gracias. Estamos agradecidos la zona que hemos recibido el gas. Muchas gracias, Don Edi. Voy al punto, mi caso. Tengo una pareja de hijos, primaria y secundaria. Eh, fiscal, voy a recibir el bono, muy bien, mi esposa no trabaja, yo soy el único que lleva el pan del día Pero yo escucho al señor o escucho al señor ministro Cárdenas, escucho a otro señor, en todos lados los que me están hablando me, Estoy confundido, realmente confundido Anoche el ministro Cárdenas dice, los, lo que cobran los, los eh, estudiantes de fiscal Nada tiene que ver lo del universal, porque también necesita como persona. A eso quiero llegar, que me entiende el señor que está ahí explicándonos. Si yo estoy cobrando, y si mi señora va a cobrar como apoderada de mi pareja de hijos, muy bien el bono, va a cobrar porque es tutora, es apoderada. ¿Por qué ella no va a cobrar el bono universal? Porque yo creo que sí me va a tocar, porque yo no estoy apoderado pero tienen otro canal y otros autoridades dicen, pero igual tienen que cobrar papá, mamá, porque no perciben ningún salario sea público o privado, pero tiene que cobrar, pero en otros momentos dicen, y estoy entendiendo el señor, le he escuchado casi como 10, 15 minutos de que si ha cobrado ya mi señor el bono, como apoderada ya no tiene que cobrar pero señor, ministro o señor autoridad todos sabemos comer yo sé que este bono es paliativo bien claro estamos escuchando, paliativo, ayuda de alguna manera, así te a satisfacer, pero la necesidad que hemos tenido que tener más de un mes, ya se ha ido esos 500 o 1000, o 1.500 que voy a tener, se ha ido ya, estoy prestándome dinero. Entonces, quiero que nos haga entender usted por qué eso de que ya mi señora, como es apoderada, no puede cobrar, por favor, son 500 bolivianos que de alguna u otra manera puede servir, pero necesito quiero que me explique muchas gracias y hasta luego don Ed bueno, muchísimas gracias, viceministro bien el concepto de los bonos con las cuales fueron creadas, el bono familia fue asignado justamente a los estudiantes, pero tomando en cuenta a los apoderados de cada uno de los niños, por eso es de que se consolida en, en el cobro, la recepción de cada uno de los bonos dependiendo de la cantidad de hijos que tenga la familia. Ahora, en el bono universal, el concepto es que se le asigne recursos a las personas que no han percibido ninguno de los bonos como familia o como persona y que no estén nominados como apoderados tampoco de sus hijos. Por eso es que en el caso del señor que es independiente, que su esposa es la apoderada de sus hijos, la esposa ya cobra los bonos de su bono familia de sus hijos y queda inhabilitada por el bono universal, pero el señor, al ser independiente y no percibir ningún salario, queda habilitado para el bono universal. Si usted se pone a pensar, ya esa familia está percibiendo 1.500 bolivianos por los tres bonos, evidentemente no va a cubrir todas las necesidades, pero hay otras medidas de política que también el gobierno está a, a, a, eh, sumando a lo de los bonos. No nos olvidemos del pago de la energía eléctrica, de la del agua, del gas. Entonces los servicios también en cierta forma van a ser cubiertos por el gobierno. ¿no? Y bueno, esta es algunas de las medidas que se han venido planteando por estos 40 días que estamos obviamente en cuarentena y esperemos poder ir saliendo ya, habilitando obviamente algunas actividades económicas para que las personas puedan desarrollar sus actividades. Entonces, ese es el concepto, ¿no? El bono no significa de que le va a dar sostenibilidad a todos los gastos, ¿no? Que tiene una familia, pero se está tratando, como él bien lo dijo, de paliar este bache que hoy en día lo estamos viviendo y que estamos tratando de salir de manera responsable, ¿no? Si nos comparamos con otros países, por ejemplo, Chile o Brasil, ha otorgado bonos a sus ciudadanos, pero está por el margen de los 60 dólares de lo que les asigna. Nosotros estamos superando los 70 dólares y obviamente Chile y Brasil son economías mucho más grandes con relación a la de Bolivia y que disponen de mayor cantidad de recursos que nosotros, pero sin embargo nosotros estamos haciendo como bolivianos un mayor esfuerzo. Bueno, a ver, eh, un último llamadito, por favor. Mil disculpas a la persona que nos estaba llamando. Queríamos primero escuchar siempre la palabra de la autoridad y también, obviamente, de ustedes vecinos. A ver, eh, una vez más, habilitamos el último llamado telefónico, por favor, porque tenemos que irnos a la pausa. ¿Hay más llamados? Estamos atentos. Buenas tardes, ¿con quién? Ahora sí. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Por favor, quisiera que la pregunta sea bien puntual para que así responda el viceministro. Adelante, por favor. 30 segundos, Donetti, 30 segundos. Ministro, en principio, muchísimas gracias por su intermedio. Agradecerle a la señora presidenta, a la señora líder que nos está llevando en este momento muy bien, muchas gracias. Pregunta concreta. Yo tengo a mi hija que no trabaja, es soltera, tiene 30 años. Ella podrá recibir, señor viceministro. Muchísimas gracias, señor ministro. Adelante, adelante, que le vamos a derrotar a esta coronavirus. Adelante, viceministro. Bien, eh, la, la señorita de 30 años que trabaja, obviamente, en una actividad informal, recibiría el bono universal y también el papá estaría recibiendo el bono universal porque eh, no hay, obviamente, hay una relación del tema de colegio ya que cada uno son trabajadores independientes Viceministro, mire, tengo muchos llamados telefónicos, el teléfono está sonando me gustaría pedirle por favor si fuese posible, después de la pausa podemos volver a entablar esta misma comunicación, ¿puede ser posible? Claro que sí, Edi Muy bien, entonces vamos, vamos a irnos a la pausa, después de la misma le pido a los vecinos, vamos a seguir haciendo las consultas al Viceministro del Tesoro La pausa, por favor hay un vecino que es una persona ciega y nos dice que él va a cobrar los otros bonos y le dicen que no está. ¿Él se beneficia con algún otro tipo de bonos? Uno. Dos, eh, dice, soy una madre de familia, cobré la, el bono de mis dos hijos y el padre que no se ocupa de sus pensiones también cobrará el bono universal, me dicen. Eh, esas consultas, por favor, viceministro. Bueno, la persona con discapacidad, con la ceguera... Sí le corresponde cobrar el bono de la canasta básica, la canasta familiar, que es a partir del 30, como le mencioné, ¿no? Por eso es que seguramente le han dicho que todavía no no, no tienen el registro. La persona, la señora que cobró el bono familia de sus dos hijos y su esposo o, o su pareja va a cobrar el universal porque no es el apoderado, al margen de que no cumplan ¿no? con las pensiones que por ley debería cumplir con sus hijos. Bueno, a ver, tenemos otro llamado telefónico. Buenas tardes, ¿con quién estamos en línea? Por favor, quisiéramos que sean puntuales, por favor. Adelante, ¿de qué barrio me está llamando? Buenas tardes. Bueno, colgó. Hay otro, hay otro mensajito, viceministro, mientras tanto, me dice eh, esta persona que ya cobró el papá y la, la mamá, en este caso, los bonos correspondientes del bono familia. ¿Le corresponde el otro bono? Estamos hablando del universal. La persona que cobró el bono familia no porque queda inhabilitada al ser el apoderado de su hijo. Ya no le corresponde el bono universal. Bueno, hay otro llamado. El último, por favor. ¿Con quién tengo el gusto de llevarlo? Me está llamando. Adelante, por favor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy la señora Milenka. Tengo una consulta. Mire, yo eh que en el bono Juan Azur Luis. Y mi niña está inscrita en el año 2018 y ha salido un comunicado que solamente las mamás que se han inscrito en el año 2019, del primero de enero al, al 31 de marzo de 2020, solo ellas van a recibir el bono canal Entonces mi duda es, como el bono, bono su suy, es hasta los dos años, ¿por qué no van a recibir? Eh, eh, los la 2018 eso quisiera preguntarle, por favor y muchas gracias bueno, adelante viceministro bien, la persona que percibe el bono Juana Azurduy tiene el derecho de percibir el bono Canasta, el comunicado de repente es alguna mala información de algún otro lugar, pero todos los que estén inscritos y estén percibiendo el bono Juana Azurduy sí van a recibir el bono Canasta a partir del 30, Bien, hay un llamado más. Ahora sí, el último llamado, por favor. ¿Con quién tengo el gusto? ¿De qué barrio está llamando? ¿Nos está escuchando el viceministro del Tesoro? Aquí eh, le está hablando, don Celestino. Está mal informado, señor ministro. Nosotros cobramos eso lo que ha dicho el ministro, la canasta eh, que nos van a dar, ¿no? Está bien, él dijo que eh, a partir del 30. Está bien, no, no nos está reclamando. Si no, por el decreto supremo de 1957, tenemos un bono nosotros, los no videntes, que han que, que, que eh, eh, depositado el dinero al Banco del Estado, el, el Ministerio de Hacienda. Y mire, han pagado una mitad de, de novidentes Yo he ido tres veces eh, madrugado, he ido, y me, y me dicen que no existe el sistema que no existe el bono para los no vivientes. entonces estamos frustrados nosotros los demás, pero han pagado ya a, a varios, entonces yo le quiero preguntar con todo el respeto que se merece al señor ministro, si nos van a pagar o no nos van a pagar para que nosotros ya eh, nos vamos a mover por la federación de... Eh, Viceministro. Sí, no, ellos reciben el bono de los no videntes, como él lo dice, pero el bono canasta también lo van a percibir a partir del 30 de abril. Eso es lo que tienen que tener claro. Hoy día estamos en 16, por eso es que no tienen que ir al banco a hacer cola, a madrugar, a arriesgarse a que se enfermen, porque todavía no se han habilitado esas bases de datos. Primero empezamos con las personas que percibían la renta dignidad, porque era el universo más grande que se tenía y queríamos obviamente sacar toda esa, eh, esa gente que no esté haciendo cola y no se estén poniendo en riesgo de contagiarse de coronavirus. Entonces es por eso de que no sacamos de golpe a todos para que reciban el bono. Recién a partir del 30 van a poder cobrar los que reciben los bonos discapacitados, los no videntes ...y el bono Juan Azurdo y van a estar habilitados para cobrar su bono Canata Familiar. Viceministro, los, los dos últimos mensajitos, por favor. Claro Dice que. este, uno, si mamá y papá figuran con su firma en el RUDE, a ellos no corresponde ningún bono... Una pregunta. La otra, eh, si un escolar es nacido en el exterior pero ya vive en Bolivia, ¿a ellos les corresponde el bono Familia? La primera, respecto al registro de las dos personas, uno de ellos siempre está como apoderado y el otro como pareja. Eh, si están registrados, uno de ellos es el apoderado. El otro, que no está registrado como apoderado, eh, va a poder percibir el bono universal. Y el segundo, perdón, no, no lo entendí. bien. Decía, eh, bueno, este mensaje dice, si un escolar es nacido en el exterior, pero ya vive en Bolivia, ¿a ellos les corresponde el bono familia? Si está inscrito en los colegios, ya sea público o privado, en Bolivia, y tiene su código RUDE, percibe el bono familiar. Viceministro, quiero agradecerle infinitamente por este tiempo y además esa paciencia por escuchar a nuestros vecinos Estamos obviamente muy preocupados acerca de estos puntos que muy pocas autoridades las han podido eh, en este caso esclarecer. Yo le agradezco muchísimo a don Carlos Slink, y ojalá que tengamos un, una comunicación mucho más fluida en el curso de los próximos días de haber mucho más preguntas a propósito. Muy gentil, muchísimas gracias. Claro que sí, Eddie, muchas gracias a usted por las consultas y siempre estamos dispuestos para poder absorber las dudas. Estamos a disposición para que cuando así lo convoquen. Un saludo para todos los radioescuches. Muy gentil, viceministro. Era el viceministro Carlos Slim, eh, viceministro del Tesoro, quien muy gentilmente ha respondido también a nuestros oyentes.